Mucha la gente se va diciendo, qué pena que habló tanto Flores. Claro, de más. Bueno, corazón de mi vida. Mi amor. Más linda. Oh, qué lindo. Tantos ¿Y ¿Tú ¿No ¿Sabes qué pienso siempre? Que es como que... Viste, Pipe, mi hijo que... más chico es una cosa. Loca me vuelve. Escúchame, eh, siempre pienso que fuiste, además de haber tenido un padre que fue uno de los comediantes... Más increíble. Seguimos diciendo Alcoyana, Alcoyana. Sí. Seguimos diciendo... Sí, to, todo eso. La otra vez, no, no me acuerdo, lo, lo agarré, estamos hablando de Beru Garamura, lo agarré en una repetición, no me acuerdo qué programa lo puso que Me quedé como tipo, como cuando era chica mirándolo, ¿no? Me y amo. debe haber sido re, re loco para vos tener ese papá, ¿no? Sí. Cuando eras <risa> Ahora, primer. a la distancia... Ay, me... Eso te iba a decir, porque en el momento uno no se da mucho Claro, es tu papá, no, no, podés comparar. Pero me pasa que es tanto el amor... De hecho, hay veces que, incluso antes de que papá se vaya al cielo, sí. que la gente te pregunta, ¿y cómo está Berú? Y, y yo no me quería acordar en ese momento, claro, ¿viste? Claro, Déjame en paz, claro. porque lo extraña. Ahora ahora es amor, ya... claro. Es amor. ¿Y ¿Lo acompañabas a las grabaciones de... ¿Faltabas a la escuela para sí, acompañarlo? me decía, sí. me decía, ¿querés faltar mañana a la escuela? Y va, plana. Obvio, claro. obvio. Y después, ¿fuiste un poco una chica de, de, del rock? ¿O no? Bastante. Bastante. <risa> sin, dar, sin dar detalle. No, tenemos detalle. Sin dar detalles pero... pero no, pero bien. Sí, bien. bien fui musa. A, a mí, musa sí. de bar, mamina. Y además de popes. Sí. Pero, por ejemplo, ¿acompañabas acompañaste a algunos músicos a las, a las giras y eso? Sí. Pero también acompañé, por ejemplo... Eh, Fito, que es mi amigo, no tuve nada con él, digamos. Y acompañé a la gira cuando mi hermano tocaba con Fito. Claro. Sí, sí, la gira es muy divertida. La gira de los músicos, ¿y sigue siendo igual ahora? Y yo qué sé. Porque había algo de médico, tengo un médico, no tengo. Basta de música. Basta de ¿Te dan un médico ahora? Médico en la sala. Te amo, Ay, estoy con, Fito, ¿Te amo? Con, con ese look Siempre como recién hermosa, levantada de la cama Pero, pero sexy, divina Siempre fuiste igual Ay, de Scorpio. Cero, cero, cero. ¿Qué, ¿Qué cambió de las, de las giras de los músicos? de And? ¿Vos giraste no sé, mucho yo... con los músicos? Esta no va a decir nada No, yo no giré con... Yo, yo no, porque, no porque dijiste solo... lo de las giras Yo no salí sí, nunca No, yo muy... salí con un yacero Que no, que es más, más aburrido que la mierda pero... no, <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> no, porque digo, no hacían esas giras del el, Los rockeros hacían buenas giras Claro, bueno, sí Era otra cosa Sí. Igual yo te quiero decir que yo que estuve casada 11 años con un músico, así como no recomiendo tener hijos, no recomiendo casarse. con <risa> No, lo mismo con actores. ¿Entendés? Pero bueno, ay, chicos, ¿qué me hacen de eso? No, pero ¿en serio? sabes qué pasa? Que de esos genes salieron los hijos que salieron claro. salieron cosas lindas sí, y hablar Eso. pero te quiero decir el músico eh, casarse porque una cosa es un tachango, una cosa es claro. un venganza, Vamos, un ratito una sí. cosita pero Como casarse Julieta. están todo el día con la guitarrita el <risa> pero coso, me pasaba en mi casa con mi padre y mi hermano claro. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Todo el tiempo mirando la tele. O sea, no había momento que no claro. estén tocando. Tiki, no. Tiki, tiki, tiki. Claro. Aconsejan casarse ¿Sí? con medicos. No, y, con un y además, no, casarse <risa> no aconsejo, <risa> pero a Flor sí. Yo porque me casé. A Flor le gusta, a ella le funciona. A mí me gusta casarme, pero por a lo menos la te fiesta. gusta la fiesta. A mí me gusta claro. la fiesta. <risa> a mí me gusta la fiesta. Bueno, pero el tema también. Y cualquier de, colectivo te de, de deja la músico, fiesta. El músico puede estar tocando. Puede, el, el, el tema es que el abogado no esté haciendo siempre No, porque el abogado no se. Vos te puedes llevar trabajo a tu casa, es verdad. Pero una cosa es eso y otra cosa es que vos estás reuniendo. BUENO VOS LO VIVISTE DIGO CON, con, con sí. MARIANA HEMOS COMPARTIDO MUCHO EL MÚSICO SIEMPRE ESTÁ PENSANDO LO AMAMOS A MARIANA vida, Ay, lo, amamos, LO AMAMOS LO no, AMAMOS PERO YO LO QUE ESTOY el DICIENDO lo, lo, TOCANDO claro. CON LOS NEDOS A LA MESA Un LO QUE, los que YO ESTOY DICIENDO ACÁ NO ES NADA QUE NO LE HAYA DICHO en CASA ¿eh? Para IGUAL IGUAL UNA COSA VOY nada A ver DECIR MOTIVO DE SEPARACIÓN ¿eh? no, no, LO no, ESTOY DICIENDO no. ACÁ IGUAL DIGAMOS TODO DIGAMOS TODO claro. UNA COSA ES EL BATERISTA profesional claro, que batería. toca la, en, la, en la... mesa en la, sí. Y otra cosa es el que no sabe nada y toca al aire. Eso, eso, lo no, al aire. eso, no. eso es lo peor. ¿eh? No, eso Eso no. pero peor. es espectacular. Para sí. hablar pero... de Serati, porque eras muy... Ch... Mi amor. Mi amor. Para, muy chica eras. Era, era muy chica. Mirate, era muy... mirate. Y reconocida no. bebés. No, era... Gloria pero, Ahí estás muy parecida a tu hija, ¿o no? Sí, Puede ser. Sí, Sorprendo. sí. Ojalá. Tu hija se parece... Bueno, tu hija es una bomba divina. Por favor. Es divina tu hija. Bueno, y Vito también. Vito es amigo de Toto. ¿Quién es? Claro. ¿Vito? le juegan le, le. le han ido a Carilota. Claro, esa obvio. escúchame eh, Y esas épocas... ya. ¿Cuántos años tenías? Ahí... Lo que pasa es que yo con Gustavo tuve dos ret... La primera, cuando tenía 15, que es cuando me hizo Danza Rota, que es... Un tema relindo. ¿Qué? Ah. ¿Cómo, cómo vivís con un tema compuesto? Por Serati Por Serati para vos. A ver, escucha. ¿Cómo lo tenían ahí? Los feliz lo tenés, María. Estoy bailando una danza rota. Que el... ¿Vos sos la danza loca? La danza rota. rota. Ah, la danza pues, rota. Sí. <ríe> No, pues él loca está también, ¿eh? La no, loca. No, estaba bueno. La danza, no, no, danza, danza rota y loca. Se la perdió Gustavo el dicho. Escucha, Lola. vos eras la danza rota, pero que la volviste rota. loca de amor. Era, en realidad no, él se volvía loca. Eh, él tenía una novia y me decía, mañana la dejo. Venía y me decía, no pude. <risa> <risa> mañana la dejo. No pude. Entonces yo, yo le daba más bola claro. y era, danza, dame una pista porque él me borraba. Pero, pero después. ¿Después eh, muy amigos Después eh, tuvimos una reentré. y de amo. ¿Por qué yo quería? Anciana. Porque yo quería, Anciana, así. Al porque entré, yo quería vamos, dije, bueno. Oh, Pero ya estaba, ya no, no. Ya no. no. me pasaba nada. O sea, era... Nos hicimos muy amigos y hasta, hasta su último día. ¿En serio? O sea que lo viviste con mucha tristeza eso. Sí, sí porque lo iba a visitar y bueno, era... Era sí. duro. Eso eso tienen igual... Yo siempre pienso que los músicos... Nosotros también los actores, pero los músicos lo tienen más. Mucho más exactamente. A mí el músico me parece un ser superior. Así sí. como te digo, no sí. es para estar de sí, novia. Sí. Sí. Sí. Pero, pero tienen esta cosa de la inmortalidad. Porque vos vas en la radio, vos vas escuchando la radio y tenés... O sea lo vas a escuchar toda la vida y mucho más estos músicos que, eh, que, sí. no, que no tienen tiempo digo no porque pasan pasan las décadas pasan las generaciones y siguen estando Sí, con el otro música. día yo le decía sí, sí. Fito y, pero y cuando vos te mueras qué va a pasar Ay, no, no, qué, no, ay, María, no, no, María, no, pero es que pasa ahora? Están todos como gente, algunos me gustan, pero otras cosas no entiendo. Perdón, es con respeto, soy mayor, pero es ya. como la música, ¿viste? La ¿Qué batería decís, de verdad. María. Sí, sí, sí, la, sí. sí, ay, sí. sí. Hay algo de... de... La ahora es distinto. El instrumento. Sí, hay algo de eso que ¿No, viste cambió? lo que pusimos los demás? De Freddy Mercury que cantaba y otro que... Sí, ahora está medio barato Sin de merecer lo que, lo que pasa ahora, no, que jume. es otra, otra cuestión. Hay, hay como lo, los jóvenes están necesitando como drenar de manera distinta. Bueno. Está bien, pero también si les pones... Cerugirán. Sí. Lo que sí. pasa es que no está más. No está más. Bueno, Ay, ¿pero abuela, en algún lugar. No va a está? Molestar, abuela, pero no, pero en algún lugar está porque por algo seguimos hablando sí. de eso y por algo se sigue escuchando. En algún lugar está. Porque todavía estamos vivos nosotros. Pero la música. Sí. E